Thank <music> you. Se quedan dos semanas. Los tambores de la PSVR llegan desde lo lejos que nos van a hacer. nos van a hacer. Pero voy a hacerlo así. ¿Qué pasa si los tambores se apagan? Aunque luego lo hablemos. ¿por qué pasa si los tambores se apagan y, y, y se cree que lo que se iba a vender en realidad no se vende? Pero que sea. Ha... Aunque luego lo hablaremos por encima. ¿Qué pasa si pincha la PSVR? Es un momento, como ya sabéis, real o virtual Muy buenas, Robianos, buenas noches, ¿cómo estáis? Un lunes aquí cualquiera Pues como el lunes es deprimente ¿eh? y estamos aquí los tres Con una cara de muertos eh, que lo flipas Claro, tenemos que empezar el de programa lunes. del anti-hype, ¿qué pasa si PSVR2 Hace Pincha y ¿Y qué, a lo... ¿Y qué pasa si lo peta? Hombre, ya está el optimista Ojalá. ahí a la derecha no, pero, no, pero ¿qué pasa? Si, claro, Yo si... quiero que lo pete si sí, sí, sí. Juegacos, juegacos Si PSVR ya. Palma, es, es, eh, eh, vamos así ya, ¿no? O sea, es, es, es el momento de, de apaga, o sea, cierra la cortinita, eh, que entre un título de crédito y nos dedicamos, montamos a qué montamos el canal, si la VR, si PSVR 2 no va, ¿A que a vosotros que os gusta, más allá de la de la VR que nos gusta. ¿Qué hacemos? tenemos, no, tenemos que hablar de AR de móviles y, y AR con gafas que todavía no funcionan. Así, así. joder. Pero bueno, pues eso hay que no de juegos, no de, de cosas. <risa> bueno, aquí estamos un lunes, perdonar. Por cierto, hoy lunes. Hoy lunes el programa va a durar una hora. Exacta, tiene que durar una hora. Por problemas, por problemas eh, de convivencia familiar, tiene que durar una hora. Si dura una hora y un minuto. A mí me sacan aguantazos de, aquí, de esta vida Pero porque es tu cumpleaños, Oscar. Felicidades, eh, claro, Oscar. Gracias, gracias. estamos compartiendo. Estoy compartiendo de ser mi reloj. Sí, claro, me ha dicho mi mujer que el día de tu cumpleaños vas a hacer directo, pero tú eres un normal. Claro, ahora no se puede decir eso, pero pues se puede decir. Y le he dicho, es que teníamos que hacerlo, porque si no, ya ser. Claro, no podemos hacerlo el martes, porque entonces ya el martes se junta con Explorer. Y entonces ya es el jueves. Y entonces estamos otra vez en el domingo. Y entonces nos solapamos. Hacemos un programa uno encima de otro. Así que nada Vamos para allá, vamos a ir rapidito eh, Así, como lleva, mira así Con, con ritmillo, como llevan en el ataúd eh, Y vamos a empezar con los titulares Así a, a, a voto pronto Venga, vamos venga, sí. Pues pro baja de precio en Estados Unidos Y Reino Unido, 1.100 dólares Temporal Bueno, comentan que la cosa va bien Y que están contentos, así que ya veremos Si esto, esto se traslada, porque esto es en Reino Unido Y Estados Unidos no, no, no, Es que no yo lo... he entrado hoy, eh Entra hoy en, en Amazon y ha vuelto a subir. ¿De precio, dice Sí, claro, mira, este, esa, esto es la, las aplicaciones. Y esas, eh, era temporal y, y bueno, al menos en su web. Era y tan temporal que web. ha sido, que ha durado lo mismo que el proceso, que la droga en la puerta del colegio. O sea, <risa> ya está. Anoche, no sé. Sí, sí, es un sí, experimento sí. ahí que han hecho para ver el claro. público si, si aumentaba o no el, el target. Bueno, pues target o no, el caso es que lo pusieron y lo han vuelto a subir, veremos Ya podían repetirlo porque es que nosotros íbamos a comprar una Ya ha habido un derrape ahí en el ratón, dices, venga a comprar, comprar ¿Cómo? ¿Que cuesta otra vez esto? Espera, marcha atrás, carrete Y a esperar otro día Bueno, de esto ya no hablaremos más, ya os lo dijimos y también hemos dicho que vuelve a subir Así que ya nada quien tenga ilusión, que pague lo que tenía que pagar, que eran los 1.800 palos, uno detrás de otro. Sí, pero si está, estaba mirando en Estados Unidos, es verdad, se, se ha acabado ya. Bueno, pues se acabó, 1.500 dólares, vale, ya. O sea que, que eso. Que, que fuera. Vale, seguimos. Samsung lanzará un dispositivo XR en colaboración con Google y Qualcomm. Esto luego lo comentaremos. Sony niega que vaya a reducir la fabricación de, de PlayStation VR 2. Eh, esto, lo típico de los rumores y tuve que a Sony ahí, pero luego lo hablamos eh, Steam, la encuesta de Steam Tip. que tienes por ahí un gráfico magnífico, el mismo de siempre <risa> sí, pero este es positivo porque sube como ¿Mm? veis abajo un 0,16 y tenemos 2,19 de, o sea, de la gente que, que tiene VR dentro de Steam, ¿no? de todos los usuarios activos un 2,19%. Seguimos en el 2, algo, pero por lo menos crece de respecto al mes anterior. Mm -hmm. Y okay. sube Quest 2, sube pico 4 sube Vice Pro 2, suben visores nuevos, por así decirlo. O sea, visores nuevos, visores que están a la venta, digamos. Sí. Porque mm -hmm. baja, bueno, Valve está a la venta todavía, pero baja, baja, o al menos se reduce su cuota respecto a los dos en la cuestión. Eh, eh, 219, o sea, nos cuesta, nos cuesta subir. Nos cuesta subir casi tanto como a regalo virtual Ganar un, un, un suscriptor O sea, es increíble, vamos a la par O sea, es que esto es Es, es, es, es, es sincrónico o sea, eh, Bueno, un 2,19% De Steam, que no, esto no quiere decir mucho Para mí lo que siempre me flipa de esto es el 1,47% De otros Otros O sea, con todo lo que hay ahí Otros, pues nada pues, pues sé, Sí, ahí entran... El VR Driver y todos estos también. Sí, realidad, pero un puñado. No son... Un puñado. quiere decir, hay, mm. más, hay más de otros que con las Vive Cosmos, que no es, no es difícil, pero que las Vive Pro, que es un buen visor. Hay más de otros que de eso. O sea, que, que flipante. Pero, bueno, y Cuerdos, que sigue, sigue vendiendo como, como churros. Plas, plas, plas, plas. Cuerdos, pla. cuerdos, cuerdos. No creas, Julio, Porque ahí está híbrido y todo. Esto va para conectar a otros visores como Carboard y tal. O que. Que lo tienen ahí Sí, parte, sí, como... pero. Sí. sí, es verdad, cierto. Pero, pero sí que no está, por ejemplo, lo que hemos dicho, el, el VR Driver, que también se usa bastante y también lo usa mucha gente, aunque solo sea para probar dispositivos y cosas. Y el, al final, como es un software, pues puede hacer que ese otros aumente también bastante, como uh -huh. más puede que un, un, un hardware caro, en realidad. Bueno, uno se quitó las pimas. 5K+, plus y bajó un 1%. Claro, son 6. <risa> se la quite 1, ya hace así el... <risa> Más cosas. Quest 3 será un dispositivo meta-reality con pastura color. Luego lo comentamos. Singulite lanza en MetaQuest su beta pública. Sí. que sí, sí, Está señor. disponible en PC en verano. De 2021 llegó y ha llegado ya a Meta MetaQuest. Ya sabéis que está hecho el desarrollo por españoles y también tienen en california gente y aquí está viendo un vídeo de cómo es ahora mismo hay, hay cinco salas en concreto que son la, el hall el, el de música clásica de clave rock pop curtain música electrónica apollo de multiuso y el cinema dylan donde proyectan documentales porque también te estáis viendo ahí la interfaz ahí aparte noticias del mundo de la música y documentales y, y esto es pensado para música para o sea son grabaciones de música en directo que tú experimentas con otras personas en VR está chulo sí y los personajes son reales, no son un avatar, por así decirlo, ¿vale? O sea, me refiero que está capturado de, de la imagen real del, del artista. Mira, esto es, esto es de lo más currado que hemos visto nosotros en, en, en música, porque además es muy mm. difícil, es muy difícil, porque tienes que casar, o sea, tienes que, pues en este caso, yo que sé, Diego Vasallo, tienes que irte allí y tienes que grabarle pensando en la iluminación que tiene la sala que tienes virtual, porque si no hay una no queda bien, no, no empasta bien, con lo cual es un curro que tienes que iluminar allí, tienes, pues como los cromas, como en Hollywood, hacen las cosas, o sea que vale muchísimo esfuerzo, a dinero el hacer las cosas bien y Single Life la verdad es que lo está haciendo muy bien, ojalá tenga el éxito que se merece porque bueno, ver música fuera de tu casa, hay veces que es muy difícil ir a las salas te pilla muy lejos eh, los artistas tampoco dan miles de conciertos, o sea que ¡pum! guay, guay, desde aquí como siempre amigos de Single Life, os animamos a que sigáis y que tengáis mucho éxito <risa> uh -huh. y, y ya os digo, Está beta bueno. podéis pedir, pedir acceso para Quest 2 o PC y, y la cuestión es que, que tienen planes para, para este año, ¿no? Por ejemplo, que a lo largo del primer trimestre de este año se lanzará una versión para dispositivos móviles, o sea, no solo VR, y posteriormente llegará a Visores Pico. Así que, bueno, como has dicho, pues poder sí. ver hologramas de estos artistas como que hay tocando, pues, pues oye, pues eso, mucha suerte y que continúe bien el desarrollo. Y más noticias que tenemos por aquí, no, no buenas, pero ya sabéis que esto ha dado bastante que hablar, por el último ama de voz, por ejemplo, respondiendo ahí, o Karma dando también su opinión a Unloadvier, que fue quien les preguntó, y es que ECO VR cerrará los servidores el 1 de agosto, y esto pues según ha dicho voz, había unas 10.000 personas que jugaban, y comentan que esos recursos que estaban dedicados a este desarrollo, o a este mantenimiento mejor dicho, de, de este juego multijugador, que venía de Loneco, ¿acordaros? De cuando salió Loneco, salió uh -huh. esta vertiente de, de juegos de disco, ¿no? Que nos recordaba a la película uh -huh. aquella que no me acuerdo del qué... título, pero... Sí, sí. El... Sí, a, a los juegos de Ender. Esa, esa, el sí. Los juego sí. juegos de Ender, claro. Y, y eso, eh... que, que dicen que, que, que esos recursos, pues, en vez de llegar a esas personas, los van a utilizar de otra manera para que llegue ahí y tengan mayor impacto, ¿no? Bueno, esto, como decía Carmack, vale más dejar eso ahí para... Y no perder el valor de esa gente. no Bueno, lo decía de una manera ahí, pero vamos, que en resumen, que Karma, que por Karma seguiría adelante esto. Hombre, no, claro. No sé hombre, claro. claro. Yo ahí déjame hacer un apunte, déjame hacer un apunte, sí. porque eh, ha salido un artículo publicado, no, no recuerdo dónde, no sé si era Blobat no sé dónde, de, de personas que jugaban este juego. Porque todo esto, detrás de cada juego. De cada, de, detrás de cada apuesta que tú hagas hay público, igual que aquí en Real Virtual estamos estáis ahí eh, robianos, cada vez que sacas un juego y tiene un poco 10.000 personas, a mí me parece un mogollón de, de jugadores, pero bueno, ellos verán. Y hay gente que se lo toma muy a pecho, porque hay gente, por ejemplo, dice, ECO ha sido mi principal salida social, actividad física y terapéutica, terapia durante casi seis años. Y no soy el único, esto lo dice, lo dice uno que ha hecho un artículo, dice, la gente se ha enamorado, ha encontrado carreras y ha hecho cambios importantes en su vida. Bueno, eh, sí hay que cogerlo todo un poco desde, desde fuera, ¿no? Pero sí hay adolescentes que han jugado este juego durante un tercio de sus vidas. Aquí se ha venido un poco arriba, pero incluso para los adultos que han tenido muchas tantas, o sea, que, que que al final, ¿no? Eco y Alt Space, porque esto y es a lo que vamos, eh, son dos ejemplos recientes y debe considerar el impacto en los miembros de la comunidad. O sea, que hay gente, hay seres humanos, somos seres humanos. Oculus, Meta, Facebook, HTC, somos gente que, que, que si nos pinchas sangramos. O sea, que no, que no puedes decir a tomar por saco, me lo cepillo y ahora, ahora qué, ahora qué, ¿no? Y a, Entonces... Además, un juego de esta calidad que es uno de los juegos que como que subían la calidad de, de la VR. Hay pocos exponentes con Por tan ahí. buen acabado y tan currados eh, como, como este la, juego. y una bueno, mecánica innovadora también de, de desplazamiento, mm. ¿no? En gravedad cero y tal. Mira, yo estoy... Y que además es un deporte que está guay. Yo lo o sea yo he visto partidos y me interesaba. Que a mí no me gusta ver nunca ni el fútbol, ni el baloncesto, ni nada. ¿eh? Y sin embargo esto, no sé, me, me flipaba verlo. O sea que, en verdad... Eh, me da mucha pena que, que se eche a perder porque además da la sensación de, de ser un deporte VR competitivo que podría como ser popular si, sí, si, si se potenciara. se sí, sí, sí, y... Completamente de acuerdo. Pues eso, que... que eh, a ver... Uh es que pierdes la sí. fe, es que me pasa lo mismo con Netflix que hay series que empiezas a verlas y cuando termina la serie y se queda en alto la serie, y dices, joder cuándo va a salir la 2? y abres el periódico o tal, y te dicen, cancelada, y digo me cago en tus muertos, o sea, acabo de perder, que he perdido 13 horas de mi vida que, que no me vale, o sea, eh, por lo menos HBO, y nada, aquí no es por hacer tal, pero HBO por lo menos llega hasta la segunda y tercera eh, y si no te hacen una peli para terminar el, el arco narrativo y por lo menos dices, bueno, eh, pero no cortes... Ese. Vivimos en el mundo del coitus interruptus. O sea, ahí, ¡ala! ¡Zasca! Y te quedas como si tuvieras no un guantazo mirando a todos lados diciendo ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿No? Y en te tienes que enganchar a otra cosa. Bueno, que esto tenía que durar una hora. Vamos para adelante. Venga, seguimos. Bueno, mala, noticia, lo mala he hecho. noticia. Y otra mala noticia es Onward, que también, igual que fue Population One, pues también va a dejar de ser compatible con Quest 1 el 31 de julio. A la mierda No sabemos cuánta gente sigue con Quest 1 activamente en este juego concreto, pero como dicen ellos, lo han tomado la decisión para centrar sus esfuerzos de desarrollo. O sea que, pues eso, Onward 2 o lo que venga, o, o actualizaciones nuevas de Onward. Sí. Pues a ver, yo esto se ha hablado mucho y no sé, a lo hay cuatro gatos también en Quest 1, pero, pero es una pena que no puedas usar el juego, ¿no? Me refiero, que además el juego tampoco tiene 10 años, ¿sabes? No sé. debería, sí. Yo creo que en este sentido soy partidario de desarrollar los juegos. Para que si los servidores online desaparecen, Que pueda seguir creando servidores o algo sea, ajeno a ello, ¿no? Pero bueno, eso es mi opinión. Y sí, supongo es que la... es más para, para centrarse en actualizaciones de rendimiento. O sea, quiero decir que, que en encuestos se verían arrastradas, no por, no por los servidores, sino por. más que nada por, por el desarrollarse para una sola plataforma. Ahora, que, que si tenéis el juego Quest y tenéis un PC, podéis seguirlo jugando en PC, porque tiene compra cruzada. ¿Vale? Pero. Eso claro. sí. Esto, esto os imagináis en el futuro Estamos en el metaverso, vivimos todos en el metaverso Y entonces a ti nadie te ha avisado Que el juego se va a la puñeta Y tú entras en la sala y ese día Cascan los servidores, los cierran Y te quedas tú atrapado En el mundo de ese videojuego tú solo Y no puedes salir de ahí Y cada vez que te ponen las gafas solo puedes hacer eso Estar tú solo, vagar por ahí diciendo joder, pues, hola Y hay eco ahí, hola, hola, hola, hola. O sea estás quedado eso pasará. Claro, en o sea, pasa es la calle, en la calle no hay nadie. Y en todo la calle bien, no hay nadie, ¿sabes? Es una bola ahí de. Uh, uh. Y vas viendo cómo, cómo se van convirtiendo en pixels. Y tú corriendo ahí por el desierto. ¿Qué me... Ah, que me Que me desaparece. Pues de momento. Como en la. Como la demo esta de Oculus que termina ahí Esa, con esa, lo, en cuadraditos. Y tú, no quiero morir, no quiero morir <risa> eh, bueno, se, me, se me ha ya eh, que De momento bueno. es el segundo juego de, de meta que, que hacen esto lo de quitar pues uno a la porra pero bueno, pero está seguimos que ¿qué, qué, qué, qué, qué majos, qué majos que sois, si es que venimos aquí ya está el festival de Stingner Fest con grandes demos para que probéis Venga, vamos. ya os contará Gaby qué sorpresas hay por ahí ocultas y si, hay, si alguno de vosotros descubrís algo interesante, contárnoslo, vale me refiero de las demos de Stingner Fest que son gratis, os animo a probar como siempre, ¿no? nosotros probaremos seguro Sí, claro, hay una, una caja infinita De, sí, sí, de grados Veterinarios simuladores. Dos, eh, veterinario simulator, eh, buena trama, Oscar este, Ay, ¿no? Dios, claro, Pero esa os la hablamos, os la, hablamos la, siguiente. la semana que viene sí, sí. Vamos, a, vamos a buscar las lindezas ocultas que hay en Steam Los diamantes en bruto que no conocéis De Steam, los vamos a sacar aquí uno detrás de otro ver, Venga, es. seguimos Call of the Mountain, el mundo de Horizon Desde otra perspectiva, nos cuenta Guerrilla, que ya ha dicho hoy que el juego ya es Gol, bien, ya está terminado 100% ya ha salido, ya, ya se está distribuyendo pues para que mal. llegue sí. en formato mal, digital, dos semanas, digital o sea que... de momento Pues si ya, que seguro que vendrán parches, esto es como todo, ¿no? que juego no recibe parche. Sí. Pero, pero bueno, la cuestión es que nos cuentan más sobre Rías de, Ya sabéis que no, es, no llevamos a Aloy a la protagonista del otro juego, sino que llevamos a Rías Y cómo tendrá que, que alcanzar esa redención y es un escalador profesional, tiro con arco, de todo. Ya verás tú. Y, y te... este personaje que, que nos ayudará también en la historia. Yo le tengo y... miedo, le tengo miedo porque si Alex llega a Alex y hundió la VR. Porque Alex ha hundido la VR, o sea, durante dos semanas flipamos con Alice y luego hubo síndrome de abstinencia que nos llegaba durando desde hace tres años. Y entonces cada cosa que saca es que a mí, Alice, cállate ya, o sea, Alice, mejor no haber salido. Entonces, claro, si Horizon ahora llega y es el Alice 2, a nivel técnico, y nos vamos a tirar cinco años andando por las esquinas del metaverso, es que ya no hacen tinto. juegos como Horizon, es que ya no hacen, pues. Bueno. Que se lo piensen, Espe que lo hagan es mal Esperemos que no, no que no, no, no sea el techo Y que... que Nada, que saquen bien. un truño De juego, así Uno por lo que esperanza lo No, no, grandes. eso tampoco No, no. Que bueno, continúen, pues, que continúen ahí tiene, tiene, que ser, tiene que ser un gran juego porque Es el exclusivo por excelencia ahora mismo de, O sea, el estandarte de lo que viene ¿No? El book insignia ah, Pues ese de... es el mm. problema, es mejor que hagan el juego Que lo hagan bien, y que saquen un mod Para hacerlo peor, y entonces dentro de Tres años que lo desbloquen Y sacan... Bueno más. Pues eso, que, que ya veremos más de este juego seguro muy pronto. 12 juegos anunciados en formato físico para PlayStation VR 2, entre ellos Madison, luego lo comentamos. Ubri de oferta y aún mejor tras su segundo gran parche. Esto, Cierto. según comentan, han metido más clases de soldados hurón, con comportamientos más variados, un modo de disparo alternativo para la escopeta, más eficacia contra los drones, han equilibrado las dificultades... Y sí en definitiva, para hacer los, esos fallos que se comentaban, incluso comentan que en la hoja de ruta está a meter eh, música de fondo, porque ahora mismo no tiene. Pero bueno, tampoco es tan, mm. tan necesario. A mí me... sí, así, que ayuda, ayuda, pero sí. Sí, sí pero no sé, en lo, eh, ahí no, no pasa que en algunos juegos de VR la música estorba más que, que, si, que si no estuviera. O sea, no sé como pues Yo, que... en, Loneco, en Loneco, fíjate que está en falta un poco, a veces, un poco de sonido. De épica. En el Alix había momentos en los que yo le quitaba la música sí, también. O sea, también no... es cierto. Pero, sin embargo. En, pero pero tiene en momentos, en... momentos que te viene arriba con la música de la Pero bien, en, Red no molaba, en Red Matter molaba. En Red Matter, ¿sabes? Entre la música español sí. y, y tal, era como, joder, estoy en una estoy en una gran peli. No, Pero verá que si la música no acompaña. La música ayuda, sí. O, o la puede generar en tu también. vida. Sí, sí, sí. Que, que la música de Lix me gusta en sí, pero no sé, es que hay veces como que le, es tan realista que, que de repente aparezca una banda sonora. Es igual que si estamos aquí haciendo la hora virtual y de repente empieza a sonar. O estás en tu casa haciendo la comida y de repente bueno, empieza a sonar una música. Los tambores, los tambores, los tambores. Bueno, yo, yo estaba jugando a Obris con la Sparch y tal. Y, y bueno, la verdad es que había jugado poco porque la había empezado hace poco y no, no puedo comparar mucho, pero sí que es verdad que he visto que enemigos que hay de distintos tipos por lo menos llevan cascos diferentes y colores y te hacen ataques que te vienen ellos a saco incluso, o sea que no sé, bueno, De momento, pues eso, como cualquier juego, tampoco esperéis aquí una IA del carajo ¿no? Pero... Pero yo, en no. yo en Horizon lo que quiero hacer es andar o sea, es quiero subir la montaña, quiero perderme quiero llegar hasta el final, pues como hacemos en Zelda <risa> como hacemos en esos juegos, porque como Horizon sea un pasillito de esos chiquitines. Sí, pues, ya sabemos que, son gente que te mira a la cara con gestos raros como de la barca que yo quiero andar. Sí, no, no, es un juego de mundo abierto, entonces habrá escenarios relativamente grandes probablemente ahí se ve que puedes andar, en plan. Eso no es, es que muy voy... grande, pero. Pero si yo voy a pasar ahora entre esas pero dos es casas el... y hay un Solo... carro que me impide pasar, me cago en tus muertos. Solo un inciso que, que siempre, el que mundo abierto no significa que vaya a ser mejor, O sea lineal. Claro. A mí me mola sobre todo en VR porque puede hacer no, que, no, que sea más épico no todavía. Estoy entendiendo. Yo creo que si le das un mundo abierto a la gente en VR y le dices, mirad, esto es el metaverso. Puedes ir casi donde quieras. ¿Sabes? Es una forma de vender toda la tecnología y todo detrás. Ahora si le dices, puedes pisar aquí y puedes ir ahí. Y todo lo que está alrededor, ¿no? Ya empezamos con las frustraciones, ya empezamos con las movidas. de Pero esto es muy personal. ¿eh? Yo entiendo que, que a alguno de vosotros no le guste. Le, le guste que le lleven de la mano. Y le guste que, bueno, todo tiene que... Yo la experiencia de Skyrim en VR... Es casi la mejor que he tenido en VR. Es completamente, de acuerdo, completamente de acuerdo. Poder ir a donde quieras y tirarte cinco horas jugando y tener la sensación de haber estado paseando y tener la sensación de distancia, de haber estado en los sitios. Es que no, pues, no la puedes eso, tener en, eso, en eso, los juegos lineales. Eso. Venga, bueno, veremos. si sí, sí, queda poco. Queda poco. Queda poco. Venga ahí. Queda poco el ISO. <risa> pum, pum, pum, pum. Vamos a quemar los tambores. Más point and click. VR, la segunda parte de The Secret of Retropolis, luego lo comentamos. Sí, luego lo comentamos. Resuelve el misterio de The Signifier, VR en cuentos el 27 de febrero. Este juego, que es como dice, una novela negra de detective, inteligencia artificial y psicología experimentada en un envoltorio realista y lisiérgico. Este, un thriller psicológico en primera no. persona. Mogollón. Recordemos escenarios del mundo real, después cubriendo pistas para unos, para desentrañar un oscuros secretos. Sí, eh, la cuestión es que la, la novedad Porque ya os habíamos lo, hablado antes de este juego Es que llega el 23 de febrero Acuerdo de momento La única plataforma visor anunciado Eso es lo que menos me mola. Eso es lo que menos me mola Que ya podían haberlo metido en PC Y, y chispitas y cositas guays y, y Bueno, ya sabes tú que a... que a veces Salen primero una plataforma y luego anuncian otra Que esto nunca se sabe, ¿no? Está detrás Raul Fury Que, que son los de los que traen también Carlos de sí Los que han anunciado también Gunjan, VR los que trajeron Townscape y, y más cosas que tienen De las que están a tope esta editora con la guerra. Esto va a ser un juegazo, seguro Tiene que serlo, por favor que sea un juegazo Más cositas Tiene que estar curioso, pero es, es verdad lo que decía Oscar El efecto de holograma de los scans Mola que así es realista Porque es que los scans son así, pero... Si, si fuese ahí que tuviesen, no sé qué, vibrara tal, no sé, estaría bastante chulo. Bueno, ya le, haremos, ya le, cosas ya cosas. le zumbaremos cuando nos lo instalemos. De momento es como. Meta rec... de... es bueno y malo. Hasta que lo instalemos es bueno y malo. Más. Meta reconoce menores ventas de cuento de su balance del cuarto trimestre de 2022. Oh. Golf Plus y Space Pirate Trainer de X. Gratis por la compra de MetaQuest 2 te la estoy diciendo rápida porque ya sabéis que luego lo veremos Y luego Metaversa Trilogía de programas dedicados a los pioneros de la XR Nuestras compis Esto, Pues bueno, os animamos a verlo Salimos cariño un poquito y... Es verdad yeah. <risa> Es verdad de verdad, no, somos, pioneros, somos pioneros. Somos pioneros. Yo, sal... <risa> sí, sí. sí. salí, yo salí como Bufalo Bill, ahí con, con el gorro y con la esa, y íbamos por las fronteras, vamos a luchar contra, vamos a abrirnos paso por el bosque de ina... inexplicable y tal. Sí, eh, y, y otros cuantos, claro. Pero luego ahí sí, te das ahí cuenta clásicos de la VR como Edgar, Roberto Romero sí. y... Yo no quiero decir majetea. nada, pero muchos, muchos de los pioneros que empezaron en esto, empezaron... Porque por primera vez lo vieron en real o virtual También todo hay que decirlo Porque aquí parece, que pues, nos estamos tirando flores Que va a ser nuestro décimo aniversario De aquí a unos meses, que muchísima gente eh, Dijo que entró en la realidad virtual Porque un día vio vestido de romano A, a Juanlo, ¿Eh? o sea, cuidado O sea, esas cosas No pasan todos los días Así que, que pues bien Metaversadas echarle un ojo porque se lo están currando y igual todo lo que sea hablar de la VR desde un punto de vista, además ellas trabajan en la VR, o sea, ellas, ellas están en empresas, con lo cual es un punto de vista muy muy íntimo ¿no? de, de lo que se está haciendo, no es la visión desde fuera como siempre o de un videojuego o tal, pero bueno, echarle un ojo. ¿Dónde estamos? Aquí. Pues ah, estamos vale. en que ya hemos acabado los titulares y ahora te toca a ti yo, yo, con tus ahora me, titulares. Ahora, hora y media. No, que va a ser rápido, ahora va a ser rápido. A ver, Tienes cinco minutos, Oscar. Joder, voy. <risa> hey. He llegado, un, estaba, estaba mirando otras cosas y estaba ahí buscando y digo, ¡hala! O sea que hay un mundo, ahora mismo hay un mundo de Brain Computer Interface, valorado en. no sé decirlo. 5.691,49. Me encanta cuando ponen comas en estas cosas. Coma 49, como habrán llegado a eso. En el 2030. O sea, eh, eh, eh, porque sí? Porque análisis y el tamaño. A mí esto me encantaba. El tamaño de la interfaz cerebro-computadora. El objetivo principal es reemplazar o restaurar las diversas funciones útiles de las personas discapacitadas por trastornos neuromusculares. O sea, estamos ya llegando a, a cosas que molan. Y como real o virtual no solo XR No solo VR O sea que, que algún día haremos, podríamos hacer un programa especial Sobre el BCI Y a ver si nos joder, si nos dejaran un, un visor Los de HTC No, los de eh, pico i, i, Index, que no me salía Un index con el BCI, este detrás Ah, pero ese es el, el, el, el Joder, sí, sí, ese, ese que vale una pasta No me acuerdo ahora del nombre Claro, claro, pues eso, el, el, el BCI que nos lo dejaran para probar Se lo podemos poner a Julio Y le cambiamos la personalidad con un botón desde aquí Ahora, ahora, ponte a bailar, ahora, ponte a... Eres una, eres... eres como eso, eso no podría suceder, yo creo que, que hay un cortocircuito en mi cuerpo, o sea, no, no, no se comunica no. el cerebro con mi, con mi, con con mis piernas para bailar. Como era la de, de Asterix y Obelich. eres un... Eh, osiris, no me acuerdo, las doce pruebas Por Osiris y por Apis, por ah, Mirad, sí, bien, apis. sois un jabalí. Sois un jabalí, bien... <ríe> y sus tarjetas tú dices Galea Galea ya no galea, necesitas ¿sí? un Valverdez ahora lo tienen con Barcio ahora lo tienen con galea. pues vamos a intentar porque sí, claro lo que están haciendo son estas cosas que esto mola un puñado esto mola yo quiero el, de, o sea yo quiero el, el, el emotive insight ese parece que te han te han llevado al lado oscuro es como una cosa y bueno pues que que lo sepáis <ríe> eh, luego hablamos de meta porque esto lo tenía eh, las acciones suben no luego hablamos de ello y, y os pongo algunos ya algunos datos El caso está en que eh, Muchos titulares han ido a esto ¿no? Que luego también Que nos sirva para abrir un poco boca De lo que va a venir después Claro, suben las acciones Lo que nadie te cuenta en, esas, en esos periódicos eh, Económicos Que te dicen qué bien le va Es que mal le va a los 10.000 que han, que han echado eh, que, que todo es Que todo hay que hablarlo Así es Sí, eh, me ha hecho gracia que esta semana ha hablado mucho de ChatGPT, porque están haciendo, por cierto, le he pedido a ChatGPT que me hiciera un código de una cosa que estoy programando en Lua, que es un, es un código parecido a PHP y tal, y me lo ha hecho, lo he visto por encima y digo, joder, qué bien formateado está, qué bien, qué bien, pero no tienes ni puñetera idea de lo que estás haciendo, porque claro, o sea, ya de primera le dices, eso no tiene ningún sentido, lo he copiado, lo he pegado y ha petado. O sea, ha dicho como, ah, si la mitad de las funciones no existen, ¿qué me estás.? Ah, entonces, bueno, pero vamos, que ChatGPT, además de ayudar a todos los estudiantes del mundo a aprobar, el día que se cuelgue ChatGPT, no van a saber ni, ni saludar, o sea, ni, ni sumar. Pero bueno, esa es otra historia que tengo que hablar con mi hijo luego cuando salga. ChatGPT en camino yo, yo de Yo superar... lo, lo he intentado usar en el curro para cosas reales y me, me pasa más tiempo depurando y de explicándole los fallos a ChatGPT, que si lo hubiese hecho ya al final. Claro, pero bueno sí, claro, sí, sí es así, si sí es así. Bueno, pues va a superar los 100 millones de usuarios más rápido que TikTok e Instagram. O sea, es, es alucinante las ganas, las ganas que tenemos. O sea, somos todos antitecnología, ¿no? Porque nos van a dominar el mundo, porque tal. Y luego cuando sale algo, todos ahí corriendo. O sea, que, que bueno. Que no haya... Bueno, esto esto sí que me pareció chulo. O sea, Netflix tardó 10 años en llegar a los 100 millones. Gmail, 5 años. Twitter, 5 años. Facebook, con 4,5. WhatsApp, con 3,5. Instagram, 2,5. TikTok... Bueno, TikTok hay que hacerlo. Pues se lo a... Os lo tenéis que hacer. Bueno, se lo tiene que hacer bien que lo use. En 9 meses ya tenía 100 millones de usuarios. ChatGPT, 2 meses. Y me encanta la puntilla. Y Piret Bay, un día cuando Netflix cancele las cuentas compartidas. Vale. Y, y la generación Z di, Descubra lo que es el torrent Pues sí, está muy, bien tirado, está muy bien tirado Que no haya un programa sin zumbarle a Facebook Porque esto todo siempre dice Facebook, esto no, o sea el titular Está, está mal traducido Porque no es que eliminara las, las baterías No, es que mandó un programita Obligatorio Para drenar las baterías Que si se agotaran las baterías Para ellos estar probando Hizo un Big Data y entonces el chaval ese que está abajo con las palomas Le está dando de comer a las palomas porque se quedó en el paro O sea, este hombre está ahí eh, Porque se quedó en el paro, porque él dijo que no lo hacía Y aún así lo hicieron, y entonces se ha filtrado un PDF Diciendo la cantidad de cosas que están haciendo Con los teléfonos y con las aplicaciones Cuidado Cuidado, momento momento Papel de plata, cucurucho, papel de plata Aquí encima eh, eh, pues Cuidado no, eh, y, y es verdad que esto esto lo ha dicho dice La práctica conocida como prueba negativa ¿A ti esto se te ha ocurrido alguna vez, Julio? decir, voy a hacer una aplicación negativa Voy a joder a los usuarios ¿Para qué? Voy a joder. No, todo lo contrario, joder Es pues lo yo lógico, digo, ¿no? ¿Por qué vas a hacer eso? No lo sé No lo sé, pero el, el 80% De los juegos de Steam, yo creo son pruebas Negativas en VR O sea, tú te coges el catálogo de VR De Steam Y pruebas negativas, seguro eh, eh, hablamos en su momento hablamos en su momento de que qué os decimos de esto? los tambores otra vez los tambores tambores de Apple estos en realidad son los tambores de Apple que son como mejores y porque ellos han inventado el tambor aunque el tambor existía cuando saqué el tambor lo han inventado ellos. pues el tambor este que viene pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. claro esto, esto porque os pongo esto y por esto Fox vende el inventario de anuncios o sea vende los sus anuncios de la Super Bowl con algunos 30 segundos los anuncios, más de 7 millones han ganado en esos, han vendido esos anuncios. Os imagináis que un anuncio de ese es pues, la, gafas de, la gafas de Apple, lo hablamos el otro día. La gafas de Apple, bueno, pues eh, están aquí, por eso, por eso lo he traído. Eh, la aplicación del día, la aplicación de la semana que, que he estado viendo sale ahora. El planeta Teta, el planeta sí, Teta o sea, sale el día lo de hoy, ya en sí. anterioridad, ¿sí? Sí. Sí. pero ahora sí que sí que sale. Para los que no sabéis nada de esto y para los que vuestra mejor amiga o amigo es vuestra mano, que sepáis que hay algo más. Hay algo más. Vais a poder, con vais a poder con conocer a alguien, eh, aunque sea virtual. Vale. Y además dice que... Esto el pantallazo lo he sacado porque va a estar en muchos lenguajes distintos. ¿no? Y algunos estarían diciendo, pero esto qué narices es. Este es el derecho a ser amado y amar el derecho, todo el mundo tiene el derecho a disfrutar de que, le, de que le quieran independientemente de quién eres o sea, si eres un furry habrá alguien que te dé amor si le van los furries Dice, y también tienes el derecho a querer a quien tú quieras ¿Eh? así que, y donde quiera que estés entonces es una aplicación que han sacado que ya de verdad la han sacado que sale ahora el día 13 y está en beta donde vas a poder sentarte a hacer micro citas microcitas, entonces te sientas porque ellos lo han puesto aquí dice, si les gusta chatear, pueden extender los mic las microcitas o sea, tú haces una microcita en VR y entonces puedes ir a una cita de café más larga, se puede convertir en una cita de café más larga, claro, si está con las quest y se te acaba la batería, pues va a ser una microcita dice, y si eso va bien, los usuarios se emparejarán y puedes ver el perfil completo de los demás te puedes enviar mensajes aquí ya la cosa se pone seria compartes fotos, ya se pone guarra e interactuar a través de nuestra aplicación móvil asociada ¿Eh? Y nadie dice de un, un háptico. Ver, Vaya, me imagino sabes? que es el, el, el momento de, de meter, meter negocio y decir, cómprate... No puedo decir las cosas, es que es muy pronto. Hay niños mirando. Pero ya, estamos sincronizados todos, ¿no? Como el hardware asociado a esta aplicación, es que está ahí a, para meterlo. Dice, y a partir de ahí, claro, uh -huh. fiesta. O sea, a partir de ahí ya es eh, anarquía. Los usuarios pueden decidir hacia dónde instala, hacia dónde irá la historia de su relación. Antes era, os voy a presentar a mi pareja, que la conocí en Tinder, pues ahora os voy a presentar a mi pareja, que la conocí en... Esta clase, ¿Planeta llama, Teta? En el Planeta Teta. No queda muy bien, la verdad es que en español no queda muy bien. ¿Dónde la has conocido? En Planeta Teta. Muy bien. Vamos a cambiar de tema. Bueno, pues eh, sí, y la aplicación pues parece que está bien hecha. Parece que está aquí hecha eso. Mm. Bueno, sí. eh, Pero eso. Bueno, ahí sale, bueno, sale uno, yo, uno. Yo no te quiero meter presión en Oscar, pero solo hay 34. No, no, calla, calla, <risa> que va bien, que va bien. Vamos, bien, vamos Esto bien. no se ve así en Quest. No. no me lo creo. No. Esto se verá, se verá así en PC. Bueno, bueno, pues sé, pero hay un bar. Y menos en. en hay dardos, en Go Poder ver la luz. Iba a decir la luz de la luna, pero poder ver la luz del de planeta X, el que sea ese. Del planeta Teta. Del planeta Teta. Planeta Teta. Bueno, una de las lunas del planeta Teta Claro, luego, hombre, yo habría Sí, joder, iba a decir una burrada Me voy a caer. Digo eh, Y dice, y esto esto es lo que me ha, esto me ha preocupado Un poco, dice, debe ser más accesible A las mujeres para que tenga éxito como plataforma A ver, no solo Las mujeres, o sea decir, Estamos en un mundo, es verdad que ellos Ellas, ellas, eh, cualquier cosa Cualquier eh, Vaya jardín que nos vamos a meter Vamos a dejarlo. Nuestra esperanza es que las mujeres, dicen ellos, esto no lo decimos nosotros, es que las mujeres vean el enorme valor que aporta la VR a las citas y se sientan atraídas por ellas. No sé si le vi bueno, futuro o no. Pues lo veremos, lo veremos. Bien, que, que, que, que políticamente corriente es Ramón. ¿no? O sea, Julio <risa> Joder, prefiere callarse que... para no decir nada. Ramón dice lo que tiene que decir. Y yo iba a decir, tal salvajada que digo... Vale, menos mal que nos compenetramos los tres bueno pues Yo creo lo... que no va a tener ningún éxito Pero bueno, o sea, es que Me parece mega absurda la app Existiendo otras aplicaciones En las que puedes hacer eh, Tener la cita Y, y pasártelo bien jugando a algo O lo que sea, pero aquí Dardos y ya está bueno, Solo o sea... déjame decir una cosa Yo creo que está bien tirada la aplicación Porque si tú A ver, si entras a ligar al Rec Room Acabas en la cárcel si entras a ligar al <risa> VR chat, eh, sí, estás vale. para encerrarte en el maricón. era para mayores de 18, sin claro. No Entonces, aquí entras y por lo menos sabes que todo el mundo que entra aquí hay una predisposición. Y vas buscando eso, claro. Vas buscando el tocamiento virtual, el roce virtual. <risa> Joder, esta vez conoces gente, no solo. <risa> no, no, ¿cómo conoces gente? Pero aquí no ¿Te pueden van entrar, a permitir usar bien los ya me entiendes, que no, no solo, joder, esto es como... Ya, bueno, que eh, no me quiero liar, que si no, bueno, se nos hace tarde. El, el resumen lo ha um, dicho Rogis, en dos días, en dos días, el planeta Teta estará lleno de señores con un avatar de tía, perreando con otros señores con un avatar de tía. La has clavado. <risa> Pasemos, y si no, con una IA. Oye, pues ligarse una IA y casarse con la IA... Cosa pues sí. de la película de Ger, claro, es claro. Es Ger. Y que luego la IA o sea, te mande a tomar por ¿sabes? Por otra IA. Eso ya no es... Lo la que IA como... como multi Multital. Multi, ya, pero la el... IA. No. Cuando sí. la IA esté contigo y con otras 1500 personas a la vez... Eso puede <risa> ah... Joder. Vaya. Eso puede, eso puede pasar. Bueno, vamos a dejarlo. Venga, eh, Samsung Venga, Samsung, sí, vamos a hablar de Samsung Samsung la, ve, <risa> la Samsung es, en, la, en el Mobile World Congress del año pasado Dijo que estaban desarrollando el dispositivo XR para el metaverso Y en su momento hablaban Bueno, se hablaba, no, habían comprado Digilens Y mm. se hablaba de que, de que utilizarían Qualcomm O sea, chip de, de Qualcomm sí. Y que estaría basado en, en su... Mm. En su, plataforma. O sea, que en su día también hablaban del Android, de Android ¿vale? Y la cuestión es que han subido al escenario No solo para presentar los, los nuevos móviles La S23, la, la, la nueva gama alta de ellos De Samsung Han anunciado que, que van a... Su intención de desarrollar esos productos de XR Que no sabemos exactamente qué será Pero yo entiendo que será algún tipo de visor Para realidad mixta porque ellos ya mostraron prototipos, como veis aquí. De estos Samsung Glasses Lite que le llamaban. Lo de la izquierda de es broma, ¿no? No, no, son, Esos son los prototipos que mostraron. Vale. Que tenías un vídeo ahí muy, muy guay, que salían ahí jamás, ejemplos de. Jamás ahí he como... pensado. <risas> o sea, este, lo de la izquierda es el ejemplo. Gafapasta viene de ahí. O sea, sí, ahí sí. hay más material metido que en la mesa de la tarima de la cocina que tengo yo o sea esta ¿Tienes es compacta, el vídeo no ¿sabes? Oscar? Sí, ¿Y quiero? Bueno, no, pues espérate, sí, sí porque en el vídeo se ve como cómo es verbaz la tecnología de, de estos prototipos ah, bueno, claro, hombre, verbaz, si hemos hablado, hombre, Lo digo por decir, el claro. tamaño de la gafa ¿sabes? porque por eso también son así de Pero esto debe pesar kilo y medio <risa> Bueno, pues la o sea, cuestión es que, que como... han anunciado su intención junto a Qualcomm y junto a Google, Google se encargará del sistema operativo específico para este tipo de visores o sea, no será un sistema operativo más genérico, sino uno específico para un o solo sea, Android especializado en estos tipos de, de visores. Y, Esto... y comentan también que tienen partnership con Meta y Microsoft para servicios. Bueno, eso ya no dan detalles tampoco. Y lo que sí que quieren es que cuando salga este visor llegue, salga con un ecosistema en condiciones y por eso también se han ido con Google para el tema del desarrollo de software porque Google para ellos ya son conocidos por sus móviles, ¿no? Llevan trabajando con ellos muchos años para todos sus teléfonos, que son Android. Y Qualcomm también los conocen por los chips, porque también tienen el chip de, de Qualcomm, aunque aquí tenemos los y no sé, estos, creo. Bueno, no estoy muy sí. medio en el mundo de, de chips de móvil. Y suelen, y suelen trabajar con Google en conjunto precisamente para cosas como genéricas, como cuando, por ejemplo, sacaron los teléfonos plegables... Eh, con, con ventanas divididas y tal, para que la interfaz de Android en general estuviese sí. adaptada a, ese, a esas tecnologías o sea que no es la primera vez o el, el modo ventana para el Samsung para el Dex que tiene Samsung y tal para tener como un modo escritorio y tal también está fundamentado en algunas features que hicieron en colaboración con Google entonces, bueno pues no tiene mala pinta uh... Que lo veamos, ya sabéis, lo veamos El marketing es lo que tiene Entonces yo hasta que no ah, vea sí. Hasta que no vea de verdad el prototipo real Yo, claro Es que a ver, to, todo Qualcomm claro. Es que Qualcomm, o sea um, Qualcomm te saca El modelo final no De lo que él dice que se puede llegar a hacer Lo suelta ahí, pues eso como lo hemos hablado Como la founder edición de NVIDIA y luego cada uno Ensambla lo que puede, que quiere o tal Pero en realidad la potencia viene De quien no tenga Qualcomm es quien se puede salir del guión de lo existente. Es el que puede llegar y decir, pues meto 17 cámaras. ¿Por qué? Porque yo, mi chip, que es lo que le pasa a Apple, lo sostiene. No porque... Eh, o sea, que el límite ahora mismo está en muchos sitios. Y uno de ellos, o el más evidente, es Qualcomm. Ma, Qualcomm marca, como, como cualquier oligopolio, el que tiene el poder marca el paso de todos los demás. Nadie se puede uh -huh. salir del... del, del... Mm, claro, y por eso todos los grandes, o sea los que están metidos en el mundo de la VR ahora mismo tienen su acuerdo. Meta tiene su acuerdo con Qualcomm, Pico tiene su acuerdo con Qualcomm, Microsoft tiene su acuerdo con Qualcomm, claro, y Samsung tiene su acuerdo ahora con Qualcomm para sacar esta plataforma nueva, que a ver cómo, cómo era al final, porque aquí lo que tienen en pantalla es el Chip que anunció Qualcomm específico para la realidad aumentada, pensando en el consumo, en el bajo consumo, porque no es lo mismo las necesidades de la VR que de la R, ¿vale? Pues, bueno, pues lo veremos No, no, no, guay, lo veremos Pero, de todas pero es interesante es... Que, que, que en un evento de estos De los grandes de Samsung, acordaros que ahí Es cuando yo me acuerdo de ir a, a eventos De verlo en directo, como prensa de, de, de Gear VR, que había novedades También de Gear VR, entonces es bueno que Samsung Vuelva después de sí, Gear sí, VR sí. Claro a, sí. Bueno, claro. después de Gear VR Y de Samsung Odyssey y todo esto, ¿no? Ya sabéis de claro los visores sí. de PC Que vuelva yo, mm. y Google, pues bueno A ver, no está haciendo Daydream <risa> Espero que, que esto vaya para adelante y no se lo cepillen como bueno, suelen hacer yo solo espero que las gafas tal y como va tenemos que llegar de aquí a dos años a esto o sea con un fop con un fop muy grande sabes con un con... porque esto, esto tenía fop o sea les les gafa por todos lados no pero es que son así yo último es, es, vamos a ser Urkels de la vida, cualquiera claro, esto sí esto ojalá esto, ojalá ojalá, ojalá, ojalá tuviéramos ya gafas así jolín. Eh, esto lo ponemos lo ponemos porque sabemos que la edad de la gente que nos estáis viendo Robianos eh, pilláis la broma esto lo pones en Twitch y te dicen ¿Eh, ¿quién es? <risa> ¿Eh? esto de que baja <risa> bueno el el ¿cómo has dicho tú? que Samsung regrese regresa, vuelve están construyendo bueno, no hay Samsung. fechas de momento ni productos anunciados pues eso, que vaya la cosa bien y ya veremos cómo ha mm. cómo Genial, pues seguimos adelante y nos metemos ahora con... ¿Con qué nos metemos? ¿Qué? Ah, sí, con Sony. Sony. Sony, bueno, vamos a ser breves con esto porque realmente Bloomberg cogió un rumor de la cadena de suministro que en teoría alguien dijo por ahí que, que, que Sony había reducido las peticiones de las pantallas sí. y ya pues bueno, pues ya está, ya vamos... Rumores y en fin, lo que siempre vende al final es lo que tira para adelante. Pero para que, cuidado que es Bloomberg, ¿eh? o sea, eh, hay páginas que no dan puntadas sin hilo, hay gente que se busca. Bloomberg tiene su público y no puedes meter la pata, o sea que si el. No voy a decir la frase esa que es horrorosa, ¿no? De si el río suena, agua lleva, pero. Bueno, esto es como todo, pero. A ver. Bueno, yo digo lo que la, lo que ha pasado Lo que ha pasado es que ha estado una previsión de 2 millones En teoría, que decía Bloomberg De 2 millones en el primer trimestre Y se habría reducido a un millón No en el primer trimestre, sino en el primer año Un millón y medio, decían Y Sony dijo Nanai a Game Industry El medio Game Industry le dijo que no Que eso no era así Que no iban a reducir los números de, de producción De la fabricación, o sea que no iban a bajar La fabricación de PlayStation VR 2 y que tampoco es que no, no estuviera viendo pocas reservas Porque se supone que esa reducción era por la reserva Y dijeron que no Concretamente estamos viendo el entusiasmo de los seguidores de Playstation Por el próximo lanzamiento de Playstation VR 2 Que incluye más de 30 títulos Turismo 7, de Horizon, Resident Evil Pues eso sí, bien. Que es, oficialmente Siguen a tope, o sea que Sony va a tope con ellos O sea, buena Buenas noticias porque hay veces que Ni siquiera la propia compañía sale a desmentir O algo así, ¿no? efectivamente es verdad bueno es verdad que lo tiene que bueno bien bien bien bien los cómo es venga tambores <risa> tambores claro y, y son muchos si lo escucháis son muchos no es un tío con una con una... aquí dándole a como si fuera un biencico no no aquí hay mucha gente detrás así que bien bien venga así que con los tambores dónde vamos bueno pues seguimos adelante en este caso con bueno si os parece vamos a hablar de, de meta ya vale Vamos a de, software. Del... Sí, sí. Venga. Pues los ingresos. Sí, de, de, de meta vamos a meter tres noticias en una: <ríe> los, los ingresos, lo que ha dicho Zach sobre Zuckerberg, ya sabéis, o uh -huh. <ríe> sobre Cuestres, o sea, su próximo visor de consumo, y los juegos que regalan ahora nuevos con cuentos. Entonces, bueno, la, lo, lo que veis aquí de la, los resultados financieros: 727 millones de dólares de ingresos en este último trimestre con la navidad si os fijáis, son menos que, que el año anterior que fueron 877 pero sin embargo es más que el primer trimestre de cuando se lanzó quest 2 que fueron 717, lo veis al final a la izquierda como lo venden optimistas bueno, ellos lo han dicho en el informe a los, o sea, cuando hacen la presentación a los inversores dicen que sepáis que esta bajada de respecto al año anterior es, es porque hemos vendido menos quest 2 le subieron el precio, no dicen el motivo exacto de por qué hemos subido el precio ni nada de eso, simplemente que se ha vendido menos sí pero ya sabemos que se subió el precio eso, bueno, ya lo sabéis y las pérdidas ha sido el, el, el, el, bueno, el trimestre que más se ha perdido pero coincidiendo con, con todos los despidos, todas las indemnizaciones todo eso es lo que hace que, que afecte ahí esa, no es que hayan invertido mucho más ahí vale ya veis que también el trimestre anterior se invirtió ahí una pasta también Sí. más de 3.600, este ha sido 4.279, pues, pues estos son los resultados. Tú ya has puesto antes ¿Estás que hablando, las acciones suben, bajan... Porque ahora sí. la gente estará flipando, claro. Si, si uno entra en el canal ahora mismo y dice ¿de esto de, de, esto, de qué va? Esto va de lo, lo que ha presentado Meta a sus inversores para decir oiga, ustedes, no estamos tan mal como algunos de vosotros nos habéis matado ya. no Estábamos ya, pues eso, en el ataúd yendo, no, no, no, todavía no. O sea, vamos vamos... Está, está despegando un poquito la cosa, ¿no? Así que ellos, yo esto no sé si está maquillado o no. Pero lo importante de esto es la última columna. La última de todas. La que está toda a la derecha, ese es el último cuarto del 22. Eso es lo que ha ocurrido durante el, el sitio Storm que se montó respecto a Meta, ¿no? De caída libre, esto es una mierda, tal. Bueno, pues eh, no era tan mierda. Vale. No, era, no, era, no, era, no era tan mierda. Y, vale. y poco más, porque es que, A ver, entrar aquí, pues yo no soy economista Con lo cual lo que digo Es lo mismo que si lo que dice mi perro ¿Vale? O sea, más o menos Entonces, pues tampoco vamos a hacer perder el tiempo Esto es muy guñao eh, Tenéis los datos ahí y vosotros decidís Si queréis ponerle, porque esto al final esto, este, este, sí. este, este cuadro lo que hace es es un aviso a navegantes y esos navegantes son los que tienen la pasta entonces si de repente tú, porque sí porque tu abuelo tenía muchísima pasta encontró un cofre de oro en algún sitio y te ha regalado, o te ha, te ha legado yo qué sé, 20 millones de dólares y tú dices, ¿qué hago con esos 20 millones? los meto en meta, tú miras estos cuadros y dices, ah pues no lo sé bueno, esto solo es lo que está marcado en verde y rojo es Reality Labs, que es la parte que nos atañe, ¿no? De VR, sí, AR, es. de, ya sabes, metaverso. Lo rojo, lo rojo, lo rojo es. Real. <risa> lo rojo es la es pérdida, o, o los gastos, los gastos. Claro, si en tu pues... casa entran 727 y has gastado 4000, tenemos una charla. Saberé, cariño, pues, tenemos. pues Zuckerberg ha dicho <risa> varias frases interesantes sí. que hay tratan de decirlo más o menos rápido pero si lo consigo, ¿vale? O sea, Quest Pro salió al mercado a final del año pasado y estoy muy orgulloso, orgulloso de él. Esto lo dice Zuckerberg, ¿eh? Hombre, es base. el primer dispositivo de realidad mixta uso generalizado, mainstream, entre paréntesis, o sea, la palabra en inglés es mainstream, y, es, y marca la pauta de, en el sector con nuestro sistema MetaReality. MetaReality, acordaros que es visores que tienen pass-through a color, que la, entienden la escena, ¿vale? O sea, que, que es todo este tema, de digamos, de la realidad mixta. Entonces, dice... La razón por la que nos centramos en construir estas plataformas es ofrecer mejores experiencias sociales que las que son hoy no hay posibles con los teléfonos. Bueno, ya veis que siempre el enfoque social, como ya sabíamos. Sí. El valor de la realidad mixta reside en que te permite experimentar la VR viendo el mundo físico que te rodea, ya sabéis. A finales de este año vamos a lanzar nuestra próxima generación que también incluirá MetaReality. Ya sabéis que con lo que nos está diciendo aquí, Quest 3 va a tener realidad mixta a color, porque MetaReality es eso. Y espero que esta tecnología se convierta en la base de todos los visores en el futuro y, por supuesto, también de la CAFA de realidad aumentada. Bueno, lógicamente, porque la CAFA de realidad aumentada es el entorno exterior. Nuestras prioridades no han cambiado desde el año pasado. Las dos principales o las tecnológicas que impulsan nuestra hoja de ruta son la IA y, a más largo plazo, el metaverso. Tienen IA, incluyendo el de descubrimiento, tal y cual, IA generativa, eh, futuras plataformas para el metaverso. Desde una perspectiva operativa nos centramos en la eficiencia. Eso sí que lo recalco, Carastán, ya sabéis, haciendo que la empresa, bueno, todos los despidos que han hecho, ah, y que, que no haya tanta burocracia, todo este tema que también comenta o sea, vos. Se ha tenido que ir Carmack para que alguien ponga un poco de sensatez, a lo mejor, en esa empresa. ¿Vale? Sí, sí, sí. Eso. Pues sigo que, que, que, me queda un poco. Hay tres, hay como tres áreas principales dentro de Reality Labs. Está la realidad aumentada a largo plazo, que es el área en realidad más grande es la que más pasta se mete pero sigue siendo un, un gran problema de investigación luego está la VR que, estamos, que está empezando a crecer Quest 2 creo que lo hizo bastante bien y luego también está Equest Pro que es otra línea y el más pequeño en cuanto a presupuesto es el programa del metaverso y eso no refleja su importancia creo que el software y la plataforma social podrían ser la parte más crítica de lo que estamos haciendo pero el software es mucho menos intensivo en capital para construir que el hardware Así que es la parte más pequeña del programa. Y dentro de cada una de esas áreas hay muchas cosas diferentes que estamos haciendo. Y eso, que van aprendiendo de los resultados, te lo ocurre, van planificando los visores a dos o tres años, pero están atentos a lo que ocurre en el mercado para tomar decisiones y cambiar esas decisiones, o sea, lo que lo que se decide, ¿no? Eh, y que definitivamente dice que van a continuar invirtiendo en la en Reality Labs, que ninguna señal de las que han visto hasta ahora sugiere que deban cambiar la estrategia de Reality Labs a largo plazo y, y bueno una cosa curiosa que dice es que la mayoría de la gente va a experimentar el metaverso por primera vez en los teléfonos y empezará a construir su identidad digital a través de nuestras aplicaciones por ejemplo sacaron para WhatsApp avatares y dice que ha habido éxito ahí o... yo es que, la verdad es que ni me he enterado que WhatsApp tiene avatares pero bueno sí yo estuve intentando hacerme un avatar el otro día y de todos los editores de avatares que hay es el de Facebook es el, en el, que, el único en el que ni siquiera se me da un aire de los avatares que puedo hacer. Pero porque eres único, bueno. Julio. Porque eres único, es imposible. No, mi cara es súper <risa> estándar. Lo único o se tengo cara estándar. O sea, es, tú imaginas a un humano estándar y salgo yo en la foto. O sea, no, no me jodas. <risa> eso sí, eso es, es la típica de, de... Yo a ti te conozco y si te lo dice todo el mundo... Mm. Es que sí, el molde lo hicieron contigo Pues vale el, el, eh, Pues nada el, el, a, mí, a ver Lo que diga este hombre, mira, ahí están discutiendo Ahí es cuando está diciendo Tenemos que sacar cuestres Ya, ¿cómo lo tienes? Y Abra le está diciendo No, porque tenemos una visión Para dentro de 15 años No, no, no, 15 años no, que nos queman el chiringuito Que están abajo con unas pancartas y están con las antorchas Que sacamos algo ya Y que tenga piernas O cerramos y entonces esa es la discusión en la que le está diciendo a él Cómo, cómo le explico yo a este hombre Que necesitamos Quest 3 ¿Vamos a Quest 3? Sí, sí, pues si va a Quest 3 Es lo que... Pues o sea, está, esto no tenéis, esto es el... O sea, esto, bueno, es con los CAD Estos que filtró Brad Lynch Pues un amigo o alguien que conoce Brad Lynch Puso luego Brad en su tweet En su Twitter Estas imágenes de render hecho, más con calidad bueno, hay, hay gente que se llegó a imprimir Incluso sí. el, el cacharro Hay que estar zumbado pa. Pero vamos, yo ahí lo dejo ¿eh? o sea, si lo tiene, para qué. Bueno, es el, el mundo este de, Bueno, esto es lo que lo que se filtró Zuckerberg ha dicho en su charla Que las cosas van cambiando según ocurren Pero bueno, esto puede ser lo que salga o no Yo sinceramente espero que no sea Por el tema de que, de que sigue llevando la batería adelante Pero bueno Ellos ahora ya, ya, ya le estamos zumbando, si no ha salido todavía desde el primer momento vi este card, lo dije y lo seguiré diciendo. <risa> bueno, no pues sé, es que tampoco te apoyo, tampoco hay más. La único no, no, que se sí me claro, voy a no decir es que decir. 200 aplicaciones o juegos VR han conseguido lograr más de un millón de dólares en la tienda de Quest. Son es buenas noticias para los desarrolladores. Uh -huh. Y bueno, que Quest 3 sí que afirma de nuevo Zuckerberg que llegará a finales de... Bueno, no hice Quest 3, su próximo visor, ¿no? de consumo llegará a finales del año que viene o sea de este año perdón llegará a finales de este año <ríe> que es que ya estamos en 2023 <ríe> a finales muy finales Así es. que ya lo, bueno, no. ya lo dijimos en su sí. momento ya dijimos en su momento por eso mi predicción porque el 2023 es un año de paso porque hasta diciembre no sale Q3 que es un cambio de paradigma es el TOC está el TIC TOC o sea es el TIC perdón de, de, de tal es el cambio de paradigma y además está PSVR2 en todas las casas con lo cual hasta, hasta va a ser un va a ser un año muy especial ya veréis qué bien venga, uh -huh. venga muy especial pues eso cuestre de momento ese cat que tenemos por ahí es lo que suponemos que puede ser que se filtró con pass through a color este. y, y lo que sí que sabemos que nos va a traer porque dijo voz hace poco en el ama que la, el seguimiento facial no va a estar en visores de consumo al menos en, en varios años porque es caro y básicamente dio varias razones pero bueno es caro y no el Quest es el que, que no tiene el facial ahora bien no se ha hablado ocular porque el facial no tiene nada que ver con o sea, el ocular complementa el facial lógicamente sí, sería raro ¿no? que tuvieras facial y no ocular pero <risa> pero bueno lo que sabemos es que el facial no, no va a tener este <risa> bueno. más cosas más, sí, cosas. más, más... Bueno, y lo que has puesto tú, Oscar, antes, que sí. la oferta ahora hasta el 3 de junio es que compras cuentos y te regalan Space Pirate Trainer DX y Golf Plus. O sea, Golf y un juego de oleadas o que tienes la opción de jugar en, en entorno el, real. O sea, de sí. moverte físicamente en de... Sí, sí. Prefiero el Pero... Walkabout que el Golf Plus. El Golf Totalmente. Plus. No me, no me llevé la puerta de milagro el otro día. Pues, claro. A ver, tú en Golf en, en, en About haces así y le das. En golf empiezas a empezar a jugar al béisbol, que es otro deporte distinto. Que es a ver, a ver cuánto de bestia puede ser. Y claro, cuando te acercas a la pared, eh, normalmente gana la pared. También, no, no sé, sí. eh, bueno, en las casas americanas no, atraviesas y estás con el vecino. Pero en las casas, por lo menos de aquí de España, donde yo vivo, como le des a la pared, te, te conviertes en una pegatina de la pared. Sí. Ah. Wow. Está buena lija es, sí, Tengo es, aquí es, es un, ya, me, sí. ya me dan los nudillos dos o tres veces Jugando claro. VR Tienes el, nodi, el nudillo ahí en por el ahí, Firmas con mi sangre por la pared Sí señor Es, es como que hacían a los niños pequeños de, A mí me lo hacía mi padre, me ponía el S A ver cuánto mide el niño y ponía aquí Vamos a tener todos sangre por la pared Mira, y pondremos 2016 Esta fue del Parece 2017 mil diecisiete habitación la habitación de un asesino ahí en plan de mensajes escritos en sangre en la pared, pues. la uña clavada como, como, en, como en Seven, 66. Entonces, de, en el 2021, Alex. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues de la parte de, de Meta creo que está ya está todo lo principal. Vale. son y 58, me queda me queda muy poco para que me entre mi mujer y me me, me suelte un guantazo. Bueno, pues vamos a la parte de juegos sí. Que es, de aquí Se este, es anunciaron 12 juegos que van a llegar En físico para Playstation VR 2 En este Per Games que es editora vale. de, También sacan juegos en digital Pero también editan juegos en físico Que aquí en España Muchos de ellos llegan con Meridian y los anunciaron fue Afterlife, after juego de rock que jugaste tú, tú y con Gaby Gabi, y aquel, la vez que tenía que arreglar el ascensor Gabi, que estaba ahí con unos fugidos, Hombre, el, el, simula el, sí, sí, el simulador de ascensorista. Eh, sí. Es, sí, es, sí, eso es, sí. Es, de hecho, juegan los ascensoristas, lo, lo utilizan para, para entrenar. Cabe claro, el... Digger 2, Dig Harder, que es este de, de la fiebre del oro, ¿no? de, pero que tenía cooperativo para cuatro jugadores. Sí. Y más aventura ahora. Desperate Vladivost Vladivostok Que es este ahí con Bueno, un juego de, con 50 niveles De tiro, también es soleadas pero, pero bueno Y que la aventura que, que conocemos que es por episodio Que venían de Tope Cronos y evolucionó Ahora es más de sigilo, interactiva Ghost of Tabor, también tendrá edición física Star Wars Tales From the Galaxy Chess, la, la edición mejorada Son in the Smoke, Sin Raiders The Walking Dead, el capítulo 2 Townsman VR, VR Skater que como el nombre uh -huh. dice de Monopatín que sí. se lo proveía en su día, está bien la verdad, y la estrella digamos que no conocíamos es Madison, juego de terror que va a llegar a PlayStation VR 2, con soporte de VR, me refiero y lo vamos a poder jugar y pasar terror psicológico ayudado de una cámara de fotos, tenemos que sobrevivir entre el mundo de los vivos y los muertos y es una adaptación del juego del estudio argentino Bloodius Blue, Blue Games que estaba para todas las plataformas sí. para PC. yo tenía que PC, tener vídeo de ese ¿no? es que no lo encuentro pues lo bueno, tienes que tener porque ya. la estrella de traje el vídeo pues te juro por mis muertos que yo ese juego eso me lo he bajado y no sé dónde está bueno el juego este sí que tiene pinta de que si no os gustan los juegos de terror en VR pues no creo que lo paséis muy bien en él bueno, sigues, sí que hay ya. alguna hay algunas fechas de, de estos físicos que Se comenta que el 17 de marzo llegarían los primeros, como Sin Rider, como Son in the Mode, Ghost of Tabor, Uber Escape y luego Tales from ah, sí, the sí. Edge el 7 de abril. Este es Madison, este, es verdad, sí es el de la cámara de fotos y desde este, de este habíamos hablado ya. Este es este el de, de la cámara de fotos. Hmm. Tiene el muy buenas el... críticas eh, este juego. Fasmofobia, el tener que ir ahí a sacarle a, la foto al fantasma y todo eso cuando te va a atacar, yo ¿Eh? no puedo, eh. yo no puedo. <risa> <risa> yo, yo... O sea, es que... No, no. ¿y por qué lo no hacen? En se, vez de una se me, de fotos? se me revuelve la tripa y, y además, de, de verdad, yo pensaba que lo de, lo de que se te revuelvan las tripas con un con el terror era mentira hasta que jugué a, UV, a juegos de terror en VR y de verdad, si ceno antes, no me pongo malo normal se me revuelve normal, todo el cuerpo normal pero yo Madison en vez de una foto o sea una cámara de fotos yo habría puesto una palangana eh, eso no lo ha pensado nadie que, te, que que vayas que vayas con la palangana entonces cuando ¿no? es y entonces depende de lo llena que esté la palangana esa es tu vida o sea es Joder, qué asco estoy pensando ya solo en el pero es, es verdad, alguien debería hacer un juego de esos o sea que te cague vivo de verdad porque el juego, el juego tiene un... O sea, hay que estar zumbado para hacer estos juegos Tienes que estar muy mal de la cabeza Para hacer estos juegos Bueno, pero si te mola ese tipo de juegos Seguro que va a tener muy buenas puntuaciones no. Como digo, y, y tienes puzzle, Oscar Mágico ¿no? No, Yo que, puedo ya, jugar siempre que, que no, no cene antes que no. Si, si han pasado unas horas ya, puedo jugar. Si no, recién cena o no, <risa> que no, que no. Ah, claro, esta puerta. Me ha, dado, me ha dado por ver los momentos, me encanta. Me encanta esto de, de YouTube, de los Hostia. momentos. Mira, mira los momentos, mira el momento que más le pone a la a ver, gente. Esto, okay. es... Están sí. enfermos, están enfermos. Mira, mira esto te dice las visualizaciones que tiene ahí abajo en la línea roja y de repente hay, hay un subidón. Cuando llega a la puerta, mm. o sea, lo que estáis es enfermos. ¿Queréis que os den sustos? ¿Queréis que os quiten años de vida? ¿Queréis... ¿Por qué? Yo estoy nervioso ahora mismo, nada más, viendo esa puerta ahí. No sé. A mí lo que me dan ganas es acercarme y darle a la bombilla. ¿En ¿Eh? ahí? Sí, ya <risa> una cosa. Si le das a la bombilla y tu mano atraviesa, a mí ya no me da miedo. O sea, si tiene física... Bueno, yo el juego, soy... Bueno, Precisamente lo estaba comentando esta tarde que, ¿Y si que, a mí, fantasma? que o sea que yo estoy dispuesto a eh, quitar somos... quitar colisiones, quitar ciertas mecánicas en VR y poder disfrutar de, de juegos planos en VR. O sea, yo, yo, yo no tengo problema. ¿Mm? ¿Mm. Vale, venga más, que no quiere decir que no me guste lo otro, pero no sé si me entendéis, que si tiene que salir, pues que ¿Mm. salga. O sea, con que pongan los controladores con las manos, o sea que tengan las manos, pues ya me vale. Bien, tomamos toma Pues... De nuevo pues, Skyrim Una adaptación más sencilla a VR que Skyrim No hay Y sin embargo es la hostia en VR Sí señor Mañana publicamos un artículo guay Que recoge juegos de Playstation VR 1 Que no que estaría guay que trajeran a Playstation VR 2 Y que de momento no sabe nada de ello Pero por darle una segunda oportunidad O mañana lo, lo tendréis en la web Muy bien Mañana martes Bueno Retropolis de Secret o sea, Retrópolis 2 Never Say Goodbye a mí el primero la verdad es que me oh, gustó mucho y bueno voy a leer un poco de qué va y tal vuelve la aclamada serie de aventuras de realidad virtual pierde en un misterio de ciencia ficción a lo largo de cuatro nuevos episodios entabla una batalla mental con un nuevo villano y usa tu ingenio tu inventario flotante y un par de brazos extensibles para descubrir la verdad La historia trans la historia transcurre un año después del primer juego y continúa con el detective Philip Log y Jenny Montags que es la, la fe vidas. fatal que se ve ahí qué guay. que no puede alejarse mantenerse alejada de los problemas y aún así nos dicen que aunque no haya jugado primero podría jugar segundo igualmente que no habría problema además de las mecánicas del primer juego que ya conoceréis hay jugado que tenía demo os recuerdo Retrópolis 2 incluye puzzles lógicos, encantados, nuevas mecánicas de rotación y movimiento entre distintos entornos. Esto es importante, porque el primero, una de las cosas que echaban así un poquito en falta de, de esos juegos antiguos de point and click, los de Lucas por ejemplo, ¿no? O sea, Monkey Island, Mayan mm -hmm. Mansion. Eh, pues la cuestión es que todos los, los puzzles que resolvías en Retrópolis 1 eran el mismo escenario, ¿no? Ibas cambiando de escenarios, pero cuando te pasabas uno. Solo. Por el final sí que había una cierta interacción Que cambiaba de, de sala Pero aquí comentan que sí Que va a ser más largo Y con ese movimiento entre entornos y, y oye, al final es eso Es como un point and click de los de entonces Llevado a la VR No tiene digamos movimiento Porque tiene esos brazos extensibles para coger los objetos Pero yo la verdad es que se hace, se hace bastante Divertido Y entretenido Lo, lo malo de es que es el inglés sí. A ver si con y esta segunda integrada. parte ya... Mm. Es, es una mecánica que, que está integrada con la narrativa, entonces eh, eso le da un bastante eh, inmersividad. No es lo mismo un point and click en el que pues, ves el entorno y, eh, <ríe> y haces clic en los sitios y ya está, que si de verdad eres un robot dentro de, de, una, de una ciudad de robots y no sé, ¿sabes? Sí, sí, te sientes era... dentro, aunque, aunque no te muevas del sitio y tal, te sientes dentro y, y es inmersivo. Yo si no tenéis problemas con inglés, recomiendo el primero y este a ver si hay suerte y, y nos llega también, es, o sea, lo sacan en español, claro. Sería sí. es lo, lo chulo, Y pero de momento está planteado leche. en inglés. Sí, comenta vale. que va a tener mejores, o sea, que han mejorado las animaciones y los personajes. Así que bueno. Y muy buena pinta. Segundas partes, quiere decir que las primeras no le han ido mal y sigue, sigue con la fe en la VR. Que eso uh -huh. no se puede decir de todos, porque hay quien hace uno y nunca uh -huh. más. ¿no? O sea que bien, mm. bien, bien, correcto. El, ah, yo, tengo, yo, tengo, yo tengo uno <risa> intrascendente. Eh, lo que mola, este me lo he bajado para, para estar en la en Side Quest. No me es que no mola. Esto es bien. lo más cercano a tomarse un trippy de los 80. <risa> eso, eso tiene que marear los que no, cambios que no. de escala así raros. Que no, que no, que porque parece que te has tomado algo mola con rotación y tira ahí y tira ¿seguro? Boah, y brrr, que sí, sí, sí está ¿Vos, vosotros no os acordáis cuando en Google Earth ¿Eh? Eh, hace ¿Eh? la tierra así brrr, y empieza boah. a acercarse si no activas sí. el sí <risa> eso es un tiro eso es un tiro en el pie hostia este no es tanto siempre va al centro entonces mola es el, uh, la única experiencia en la que ha activado lo de lo de la ventanilla esta para, para ver el, el, la, el, la reducción de fob la viñeta sí porque pff, es durillo ¿eh? sí. es, es de, las de las cosas de VR que más pueden marear pero bueno, vamos a ver. Bueno, yo lo voy. quiero probar, lo voy, a, lo, voy a, lo voy a probar voy me lo quiero poner leído. malo voy. <risa> pues se llama <risa> no el trascendente, ya están en SideQuest gratuito como la droga, buena eh, lo más leído, el Call of the Mountain, eh, esto es lo que más os ha puesto a vosotros la semana pasada el mundo de Horizon desde otra perspectiva Mal le vale que sea bueno, porque si no va a ser un... ¿verdad? Gran Turismo 7 en PSVR2 no sacrifica calidad gráfica y añade realismo a la conducción. Eh, está por ver, ya sabéis que aquí somos unos descréditos por naturaleza. Eso de no sacrificar calidad gráfica hasta que no nos pongamos el visor cuando lo tengamos, el 22, lo ponemos... Habría 25, que, que matizar es... ahí, que la noticia lo matiza de... Que al menos que, que percibas claramente ahí cuando te lo pruebas. Que percibas, claro. Si esto viene, pues... Eh... A, a, a menos que tengas ojos, no reduce la calidad. No. Claro. <risa> veremos, veremos, veremos, ya lo veremos. Y luego Quest Pro baja de precio, que ya no baja de precio, sino bajó. Que a subir. Bajó, bajó, me falta ahí, bajó de precio. Y gente, ¿se lo compró o no? Porque a mil pavos no es que bajará. Es que seguía estando caro. Entonces, cualquier cosa de esta eh, podría haber sido... Gran Turismo 7. Y el comentario es, yo esta mañana me he pillado el re 8 a 19.99, el GT7 lo tenía desde que salió. Dice, tengo todos los Gran Turismo y esto de que salga la VR es un sueño hecho realidad. Necesito una cámara criogénica y que me duerman hasta el día 22, si no me va a dar un chungo. ¡Dios, cómo se ve! <risa> ¡Qué peligro, qué peligro! Ese hype, ese hype burbujeante... Ese ahí que se va acercando, que se va acercando, que se va acercando, que te pone las gafas y haces. Y entonces el siguiente comentario es, pero porque han hecho esto? Pero es que nadie le sabía... No, es Sony, es PlayStation, esto no es Uber, esto no es una compañía del 3 al cuarto tengamos fe. Que tengamos... ¿Por qué no? Porque no estamos juntos, sino esto como las sectas, démonos la mano todos, rovianos, démonos... Y hagamos así un cántico de... Un... ¿no? Yo me tengo. he traído la Play 5 uh -huh. ya aquí en, a, a mi casa esta wow. para, O sea, yo ya estoy preparado Yo el hype ya me ha hecho traerme la Play pero, 5 pero, que no voy a pero, jugar a bueno, nada, la nada, tiene reserva, para, nada ¿La tienes reservada o qué? Sí Muy bien Está reservado. Ah, muy bien. Guay, guay. Bueno, pues cosas, Cosas, cosas, cosas Que se nos vienen para la semana Ya sabéis eh, El martes veremos lo que hacemos que es mañana, no, no sé, porque a mí no me da la vida. El... Mañana seguramente es, ah, publiquemos un vídeo con estos cortitos y ya sabes. Eso es. El jueves no habrá nada. Lo haremos el viernes. Uh -huh. Y luego eh, veremos. <risa> veremos qué pasa más allá del viernes. ¿Vale? Así que ir cogiendo, ir cogiendo fuerzas. Ir cogiendo fuerzas todos. Nos venimos arriba. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Julio, por venir. Wow, qué programa más corto. A vosotros. Qué más... Vamos a cenar temprano. Sí. Qué programa más corto. Bueno, pues una vez no, yes y no. El, siguiente, no. Eh, el siguiente, como nos falta una hora, lo hacemos el siguiente. El siguiente va a ser Benur, tres horas y media. Como, claro, que así. Muchas gracias Ramón. Gracias a todos. Nos vemos, ya ahora decimos el martes muy rapidito. Y el viernes, el viernes, el viernes nos vemos un abrazo a todos hasta luego, hasta luego. pasarlo bien poneros las gafas usarla usar la vr no venderla usarla hasta luego Hombre. <risa> hasta Pero. luego